Drake, pero puedo conseguir una puerta segura. Estás seguro? Sí, estoy muy seguro que aquí puede entrar y pedir. Está cerrado. Está cerrado. Ah, sí, abren más tarde.